Condenado de manera definitiva, entonces pulsarlo de sus filas. Porque ya hay una sentencia de un juez eh, en un juicio oral, público y contradictorio, y él resultó ser culpable, y esa sentencia adquiere la autoridad de la cosa Mira, eh, Pero llevarle un proceso paralelo administrativo no tiene como sentido lógico. Mira, eh, hacer mención, precisamente hacer mención de algo que me, que me refería a un, un miembro del Ministerio Público ayer aquí en San Francisco que en una ocasión en Monteplata, un juez, oye, tomado que es muy importante Ajá. para la sociedad, un juez puso en libertad a un acusado porque no encontró vinculación del hecho con él. Uh -huh. Y lo puso eh, cuando se, solicó, cuando se, se solicitó, solicitó. La, la prisión preventiva o la medida de coerción, él lo puso en libertad de manera pura y simple porque no encontró una conexión del hecho Bien. con el sujeto. Bien. Su Isa me dice, y, y eso yo lo voy a confirmar, eh, lo canceló, lo destituyó al, al, al juez, al juez. Eh, sí. entendiendo que había cometido faltas graves. Y adivina qué? En fondo al acusado lo condenaron, no, lo, descargaron. lo descargaron y entonces intentaron que él volviera y él no aceptó. No. Fíjate tú cómo la moral de ese Está juez bien. quedó manchada para siempre. Por una decisión. No, no me recuerdo el caso. No el, te, te voy a dar el dato okay. ya fuera de cámara y lo voy a investigar. Me dice Pero que el problema plata. es que el populismo penal está entronizado no solamente en los tribunales inferiores, sino también en la Suprema. Así es. Es desde ahí que nace. Si la, suprema, si la Suprema actúa en consecuencia con relación a no aceptar ese chantaje social que se produce cuando alguien quiere justicia, que tranquen a fulano, que hagan esto con Sultano. Si no acepta ese chantaje ya eso hubiese pasado en este país Por Ha pasado que... en todos los países de Latinoamérica sí, Lo que sí. pasa es que esos sistemas judiciales han dicho No, nosotros tenemos algo que verificar y una ley a la que cumplir Si esa ley y eso que verificamos nos dice que sí es sí Si nos dice que no es no y punto Ya eso hubiese pasado Así es Carolina, tú sabes que me recuerda a tu moño Ah La, la <ríe> de Javillo <risa> Buenos días Amado, pero... En ella... el campo, o sea, es en la zona Javillo. de Javillo tiene que estar esa forma se, se hacían carretas. Exactamente. Sí. <ríe> bueno, pues, la voy a buscar porque yo no sí. sé lo que... Tú no lo tú no la, tú no. No has visto. Hacíamos, hacíamos carreta con eso Ah, ok, ah, okay. Sí. Bueno, buenos días Carolina Buenos días Amado, buenos días Yerlán. Buenos días a muy todos bien. los muchachos acá en el canal Y buenos días a toda la gente que está tempranito Con nosotros, hoy 16 de junio Señores, Pero te va, corriendo, va corriendo Va eh, corriendo, van corriendo muy, día, muy rápido los días eh, Casi casi Estaremos con las luces acá Tú sabes Amado. que mi abuela que me crió Hasta los 16, 15 años, 16 años mi abuela eh, usaba, tenía un pelo muy largo, una, una vieja gallega, orejúa, y se ponía, se amarraba su, su moño, así como tú, pero no aquí arriba, sino un poquito más para uh -huh. atrás. Antes se usaba mucho. Exactamente. Y volvía. Y cada vez que yo veo un moño de eso, me acuerdo de mi abuela. Mi <risa> abuela es una mujer extremadamente sabia. Tú, ágrafa, pero muy sabia. Bueno, señores, <risa> esto es de mañana. Vamos entonces a la pregunta del día. ¿Está usted de acuerdo con la flexibilización del horario de toque de queda. Ahí está, 829-451-3381, nuestra vía de comunicación con este programa y con la pregunta del día. Usted puede decirnos lo que opina, puede darnos su respuesta y le aseguro que se lo leeremos en el camino. Si alcanza el tiempo. Si sí, ¿no? alcanza el tiempo, porque <risa> a, a veces entran tantos mensajes. Señores, ayer hubo como... Bueno, no vamos a hablar de eso, que se quedaron muchos. Bueno, señores, seguimos, seguimos. Vamos a continuar con el contenido del programa de mañana. Gobierno flexibiliza el toque de queda los fines de semana en 25 provincias. El gobierno está como echando para adelante y para atrás. Hay un, no hay un merengue así, una para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. No hay... A Fran, que yo le oí una vez con esa vaina. <ríe> <ríe> Bien, el presidente Luis Abinader dispuso que el toque de queda los fines de semana comenzará a las 6 de la tarde para 24 provincias y el Distrito Nacional. Antes a las 3, ¿verdad? El sí, decreto sí. 378-21 establece desde hoy, miércoles 16, hasta el miércoles 23 de junio, ambos, inclusive, el toque de queda será todos los días desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la madrugada. La medida incluye una gracia de libre circulación hasta las 9 de la noche, en el único, con el único propósito de que las personas puedan dirigirse a sus respectivas residencias. Además del Distrito Nacional, las provincias que incluye la orden presidencial son Asua, Barahona, Baoruco, Dajabón, Elías Piña, El Seibo, Atomayor, Hermanas Mirabal, Independencia, también la romana María Trinidad Sánchez, Monseñor Nohuel, Montecristi, Monteplata, Pedernal, Esperavia, San Cristóbal, San José de Ocoa, San Juan, San Juan de la Maguana. Estará San Pedro de Macorís, Sánchez Ramírez, Santiago Rodríguez, Santo Domingo y Valverde Mao. Las demás medidas dispuestas... En los artículos del 7 al 20 del decreto 349-21 del 30 de mayo del 2021, quedan extendidas hasta el miércoles 23 de junio del 2021, inclusive, momento en cual las autoridades correspondientes revisarán tales medidas así como las dispuestas en el presente decreto. En tal, en tal sentido, hasta dicha fecha se mantiene la prohibición de consumir bebidas alcohólicas a partir de las 3 de la tarde en establecimientos públicos y privados de uso público, así como la venta de estos productos si es eh, de consumo en dichos lugares. En cambio, se pueden vender bebidas alcohólicas hasta el horario normal del toque de queda dependiendo de la demarcación de qué se trate siempre que se venda para llevar take-out o a domicilio, delivery. En un envase original sellado Muy bien señores Vamos a ver, miren Atención Tenemos PRM la visita sí. Atención grata, PRM Grata como siempre Tenemos la visita grata como siempre Ay. De nuestro compañero Fulvio Ureña Eh, Fulvio, buenos días bueno, enfócalo, día, doctor. Ahí Buenos días doctor hay veneno en la bienvenida de, de, sí. de, de Yerjan. Sí, no, pero, pero, ¿sí? pero en la mía no, en la no, mía no. la mía. mía Yerjan. Eh, el WhatsApp, atención PRM, el WhatsApp 829-451-3381. Miren a Fulvio Fulvio, qué bueno que estés aquí. Yerjan es un instigador. La instigación es una de las cinco formas de participar en un hecho penal. Es un instigador Es un Gracias, gracias, doctor, gracias. Qué bueno que Fulvio esté aquí. Y, y, como, y como PRN, dicen otros, ¿sabes? ahí está eh, frente sí, a todos, sí, sí, no sí. se está escondiendo, está dando la cara y siempre viene al espacio. Qué bueno que podamos Lo compartir. Que no, coge la Dios llamada, Dios eh, pues doctor, no solo a decir. ¿Qué es que que que coge la, la llamada. llamada. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mensaje eh? de texto, porque son demasiadas. llamadas el que va, va a la televisión no solamente da la cara, sí. la, da la cara a la nación sí. y al mundo. Sí. ¿Eh? A, a Francia, donde quiera que se encuentre. Un abrazo grande. Que ya su asunto está listo. Sí, sí, sí, sí. Y a nuestra madre Telenor. Abrimos el teléfono. Señores, no. Telenor, te, Telenor su historia, si no <ríe> ¿Señor? historia anoche otra vez. Doctor, señor. Telenor su historia anoche otra vez. Porque, óigame, tener el ministro de Obras Públicas aquí anunciando y también hablando de lo que se está haciendo en el país y la provincia así es, es, es muy así importante. Es. Aquí estamos para compartir con ustedes y gracias porque nos dan esta oportunidad. No, no, no. Gracias a ti. Mira, a propósito de hoy vine con el de, el, la resolución de, del ministerio donde tú trabajas. Me imagino que tú vienes a hablar de eso. También. El Valle nuevo. También. Okay. Pues te voy a dejar el tema a ti. Yo lo traía como tema. No, no, no, tú no, no, tú no. No, no, no, no. Por favor. Por favor. Tiene, tiene, que tratarlo. Trátelo, doctor. Bien. Bueno, pues vamos entonces a continuar con el. Vamos a ver, Yerian... ¿Qué opina con relación al cambio en el toque de queda? Miren, eh, yo creo que eh, todo lo que se haga en función de de mantener a la población a rayas es importante, de manera que flexibilizar entiendo que no es la mejor opción ahora mismo porque todavía los hospitales siguen con una situación eh, independientemente de que las cifras aún se mantienen lo que tiene que ver con la mortalidad, los números están frisados hace muchísimo tiempo. Aquí en la provincia de Duarte hace tiempo que pasamos de los 300 muertos, yo me he cansado de decirlo, sin embargo todavía aparecemos en, en, el, en el boletín de salud pública con, tres, con 226 muertos, o sea que no, no, no se ha muerto nadie desde hace muchísimos meses. Sin embargo, eh, entiendo que como ha hecho Chile y otros países del mundo, hay que mantener a la población a raya. Desafortunadamente no tenemos una cultura de cumplimiento, de disciplina aquí, entonces la cosa hay que hacerla de manera, eh, eh, aplicando la fuerza. Y el toque de queda es una de ellas, para que no me saquen de contexto. El toque de queda es una de ellas porque obliga a las personas a mantenerse en sus casas, y esto es importante, lo de la eh, bebida, el consumo de bebidas alcohólicas en los centros el público ha dado resultados. Ya ustedes no vean ese grupo de gente eh, juntándose en los, en los colmadones, ni en los licores eh, ni en las discotecas, como sucedía antes, y esto es muy importante porque evita eh, ese contacto social. Ahora bien, yo envié unas imágenes a la tablet para que la gente vea, porque aquí solamente a veces se quiere culpar a la juventud. Ah, que los jóvenes y el teteo. Yo le voy a mostrar un teteo institucional ahora. Hey. Porque okay. la cosa es que es fundamental. Yo quiero, en la tablet, yo envié ahí un teteo institucional <risa> aquí en San Francisco de Macorís para que alguien... Para no, eso. no, pero explícalo del teteo un te No, bro, yo quiero que la gente lo hay vea. Y la, míralo interior. ahí, póngalo full pantalla. Mira qué teteo institucional hay ahí. ¿Pero eso es dónde? comedor, Inés. Ah, ese ah, es el comedor. comedor. Pensé que no, no lo conocían. Mira, es, es el, co el comedor económico de San Francisco de Macorís. Sí. ¿Qué es eso? ¿Eso es un teteo institucional? Creo que hay, okay, míralo ahí. Bueno... Mira, Exacto, sigue buscando comida. Ah, ok. Ah, pero entonces. Deb hay haber qué? distanciamiento. Ah, bueno. Entonces, haber ten distanciamiento. entonces tenemos que ponernos de acuerdo: sigue buscando comida o si tiene que haber distanciamiento. Porque para sí, buscar la para comida, la autoridad. Al comedor tiene económico que, no tiene le que cuesta poner... nada buscar un guardia que le diga, oye, me organízame la gente a cierta distancia allá afuera a todos los vamos a atender pero que vamos a respetar el distanciamiento exacto eso es el caballero pero que tú estás viendo ahí que hay que hay un orden tú sabes quién dicen que es el dueño del, del, del, del comedor y de toda la empleomanía y la cosa ahí quién su amigo Eritén. era sí que fue el que nombró a su hermano a, a Manelo como director oh. y todo el, el personal de ahí va a ah, el, el de la Federación de Béisbol el mismo de la amigo, gente el que dejaron que la gente que ticato. dejaron los muchachitos en la calle ah pero bueno pues, caramba pero bueno miren eh, el problema está ahí en que si la si la autoridad no está vigilante eh, si la autoridad Saludo no está vigilante ti. de la sociedad, Oiga, lamentablemente lo, lo va difícil, a pasar eso. Gol, ese testigo a... institucional que ustedes están viendo ahí sucede casi a diario, porque yo pasé dos veces y las dos veces que pasé en días diferentes me encontré con eso. Con, y, ese, y ¿qué es esto? Y aquí no hay una autoridad. Atención eh, a Luis Rosario, que sabemos que trabaja muchísimo. Póngale atención a esa situación que se está dando ahí, porque eso no es una discoteca ni es un colmadón, es una institución pública del Estado. El Estado debiera y cuidar. Y donde está, un, donde hay un teteo. Más, más que todo el mundo debiera de cuidar que las medidas que él mismo impone sean respetadas por él mismo. Claro. O sea, eso, eso, ahí tú tienes razón. Señores, vamos a escuchar a Fulvio, ¿qué te parece, Carolina? Ah, sí, claro, claro. Eh, con el perdón tuyo. No. Pero, <risa> Carolina, no, gracias. Un invitado, un invitado. Adelante. Señores, cuando, querido hermano Fulvio Ureña, señores. Sí, gra gracias, doctor. Cuando ay, inició ay, la ay, pandemia, Aquí en República Dominicana decíamos en una ocasión que no teníamos nosotros ninguna experiencia en guerra biológica. Así es. Y a la verdad que no hablábamos de variantes, no hablábamos de, de cepas y, y, y, de, y de picos. Hemos aprendido muchas cosas. Ahora mismo estamos hablando de nuevas variantes, variantes de la India, variantes de Brasil... Via, variante Delta de, de Inglaterra, en fin, y casualmente ayer se detectó el primer caso de Variante Delta en Puerto Rico, en, en Puerto Rico, que es una de las variantes más letales que hay hasta ahora. ¿Cómo se llama? Delta. Delta. Delta. Delta. Delta. Lo que implica, señores, que nosotros todavía estamos dentro del ojo del huracán con relación a pandemia hay dos millones de dominicanos ya vacunados y estas medidas que se están adoptando va a ser un tirijala eh, dependiendo cómo esté la situación entrando, flojando, apretando porque también hay que ver eh, el equilibrio posible que se pueda tener dentro de lo que es la pandemia no obstante a ello creo que las autoridades deben de ser cuidadosas al momento de flexibilizar. Y ahí me uno al comentario de Yerjan relacionado al momento que estamos viviendo. Ellos tienen en sus manos las estadísticas, son profesionales del área, ya están bien instruidos con relación al manejo, al protocolo de lo que representa esta pandemia del COVID-19. Que tengo un amigo que me pregunta cada rato que si todavía el COVID es 19, porque estamos en el 21. Estamos en el 21, ¿verdad? Sí. Antes estábamos nosotros esperando que ya para esta fecha eh, estaría vacunada por lo menos el 40% de la población. Ahora vamos por el 20. Hay que continuar. Pero no han dicho que hay, hay que continuar. 50%, eh, 50 de vacunación no no es 2 eh, eh, millones 2 millones, millones es el 20% ciento ah, ok. Sí, es el 20% ciento eh, completa entonces Complea, hay que, completa con la segunda dosis sí, hay, hay que hay que continuar hay que seguir arreciando y también eh, exigirle a cada uno de los ciudadanos dominicanos eh, la disciplina D dile a ese para amigo, cuidar al prójimo y cuidarse uno mismo también dile a ese amigo tuyo que él se llama cómo se llama desde que nació Sí, exacto Así es Bien, Carolina Terminó, sí, querido sí. amigo Adelante, Carolina Bueno, otra de las cosas es Que nosotros pudimos ver En el día de ayer, a propósito del toque de queda Me imagino que Todos los artistas Que estaban ahí, todos los famosos Todo el personal Todo el equipo técnico todo con, Alrededor de cuántas personas eh, Habían en los premios 200, 300, 400 Hablando de en un momento que estamos en toque de queda Y tú dices, bueno, pero lo que es igual no es ventaja Entonces no tendría el gobierno capacidad moral Para decirle al que quiere celebrar una boda ¿Verdad? Porque cuando, ok, que hay un nivel de importancia Y demás, que los premios no es igual que esto Si estamos en pandemia y hay aglomeración de gente Los artistas igual propagan el COVID Igual se contagian eh, Había un protocolo de que hacerse la prueba y demás Pero ahí veíamos gente sin mascarilla entonces, eh, como que a veces eh, para uno sí y para otro no. Eh, habría que evaluar si realmente eh, en estos momentos donde el, en el, el día de ayer el gobierno alarga un proceso de toque de queda en el país, a la vez tenemos ce celebraciones artísticas de aglomeración porque la gente estaba ahí muy junta en algunos eh, momentos de, de todo el proceso de los premios. Pero eh, viniendo a la ciudadanía normal, al común, para el que sí debe de respetar las reglas, para el que sí no puede celebrar... ¿Cómo ni... así? Claro, Tal porque si tú haces una boda que tú tienes toda una vida y que encuentras tu pareja, no lo puedes hacer ahora. Pero si tú eres artista, tú sí puedes ir al Premio Soberano. Si tú trabajas en la ah. televisión, tú sí puedes ir a unos premios ah, en un oh. momento donde tú entiendes, pero como que no se ve bien. El gobierno le dice por un lado a los ciudadanos, quédese en su casa, hay un toque de queda, ah, pero sí vamos para los premios, todo, todo el que pueda, todo el que esté en ese segmento o ese sector del de, de, ambiente artístico. Dice échame hasta sí, las 12 qué, de la noche qué, y después qué, la fiesta, porque... Qué, qué, qué esa, tan larga, ¿eh? eh yo, Mira, esa, no y, y hasta las 12 de la noche, y ustedes saben que muchas veces se hacen sus fiestecillas por ahí. Ay. Entonces, eh, otra de las cosas eh, que debemos nosotros de sopesar en torno a esta extensión del horario del toque de queda y la disminución del mismo, que antes era eh, a las 3, ahora a las 6 de la tarde. Eh, perdón, que antes era... Sí, hasta las, las 3. 3 sí. uh -huh. eh, ahora es hasta las 9. Eh, a, a, a que... Lo que podemos decir, las tres horas de gracia que siempre se han estado dando. Lo que podemos ver es que el gobierno eh, va sopesando en la medida que baja o sube la tasa de positividad en los pueblos. Por ejemplo, nosotros que acá, acá en San Francisco ha aumentado, lo, lo sí. dijo el doctor, en un 15, y que tenemos una ocupación de un 75, nos hemos quedado igual. Eh, aparentemente que la gente que viene no es de aquí, un sinnúmero de condiciones diferentes a las demás ciudades. Pero eh, cerrando y, y, y como eh, dándole forma a todo esto que he planteado, nosotros entendemos que las medidas vienen siendo la misma. Los resultados son básicamente iguales o aumentado o empeorado. Vamos a pasarnos entonces toda la vida subiendo y bajando eh, de, de, la, de las positividades de los pueblos. O sea, ¿habría que variar esas medidas que no han rendido el resultado esperado? que sean contundentes y que re, re, re, re, rebajemos el porcentaje de positividad de la gente que ha estado muriendo. O sea, estamos en la misma o empeorando. O sea, vemos que no no, no, no ha servido tanto todo, todo esto que se está haciendo. Y lo que nos podría salvar, entonces, es el tema de la vacunación, que, que todos pues estemos vacunados en un momento determinado. Pero yo, las medidas de toque de queda y demás, yo pienso vemos que, que, que no. hemos sido muy, o, o, o, bueno, el gobierno ha sido muy permisivo con el área económica hemos sacrificado la salud por la economía. Y lo digo porque la única razón para que eso ocurra es por algún tipo de presión de grupos empresariales. Y prueba de ello es que hay una disposición nueva, que es la disposición de que te permite comprar para llevar el take-out. Sí. Eso, no, eso, no, eso no estaba en ninguna de las disposiciones. Ahora lo vi ahí, lo anunciamos aquí, cuando... Hablamos de... Cuando introdujimos el tema, ¿no? El take-out. En cambio, se, se pueden vender, ¿Se, se, se pueden vende, vende, ¿Por qué aquí dicen esta nota take-out si nosotros no somos americanos? Aquí no se habla inglés. Pero ¿Pero una de decirlo, de digamos, es, es una forma de decirlo. Es una forma de negocio. Pero no, el En cambio, el delivery también se puede este vender interno. bebidas alcohólicas hasta el horario el, normal el, el del toque de queda, fuera. dependiendo de la demarcación de que se trate. Siempre que se oh, venda si para llegar... O a domicilio. Es decir, que tú puedes ir en el horario del, eh, de, de la prohibición. Lo, la prohibición es a las seis. De, eh, los negocios, casa. por ejemplo, vamos a un restaurante que okay, yo puedo be, pedir bebida para llevármela. Para llevármela. Entonces se ha flexibilizado, flexibilizado el tema del alcohol. La y gente sí, lo compraba temprano, como quiera, y se lo bebe. Sí, sí, está bien, pero, pero manda un mensaje. Pero ahora, a, exacto. ¿Qué es lo que le están dando? Le están abriendo la posibilidad a los negocios de bebida de que sigan vendiendo a pesar de que, del toque de queda. Entonces. Yo lo que pienso es eso, hemos, hemos, hemos sido muy flexibles con el área económica y con algunas áreas, hemos aceptado, o sea, el gobierno ha aceptado algún tipo de presión. Yo no lo sé, pero me lo imagino, eh, porque hay cosas que tú... Hay indicios que son muy claros, muy claros. Y esos indicios, el hecho de que se aplique esta nueva modalidad, ese es el significado de que hubo presión de parte de el área económica, sobre todo el área que con la medida se siente más perjudicada, que es el área de la diversión, de la bebida sí. al alcohólica. Mira, eh, Amado, a propósito de eso que tú estás diciendo, uh -huh. ahí, ahí uh -huh. eh, eh, de mi parte, yo tengo que ser objetivo y justo. Creo que lo que tiene que ver con, con uh -huh. abrir... Tú te llamas ayer ya, ¿no? Justo. Eh, bueno, Verdad. Eh, con abrir la parte económica chiste, la es entendible de parte del gobierno, porque si no, no estuviéramos comiendo vivos unos a otros. ¿Cómo produce el país? Hay que Ahora buscar bien, el equilibrio. Claro, es, es buscar el equilibrio y ahí, ahí hasta cierto punto hay que entender al gobierno. Pero lo que hay que hacer o lo que ha debido hacer que, y que debe hacer el gobierno es mantener esa restricción dentro de esa apertura. Es decir, por ejemplo, usted va a un supermercado. ¿Ustedes se acuerdan que antes era con un protocolo no podían entrar más de 10 a, a la vez era con una había casi una fila larguísima ay, ay, ay, eh, ay. cuando tú entrabas te ponían alcohol pasaba eso ya la mañana entera para comprar, hacer una comprita de... pero era un control Ahora no, ahora ya todo el mundo se junta en, lo, en los supermercados, si usted no pone un corrito atrás, la persona se le pega, ya no te ponen alcohol, en la mayoría de lugares ni siquiera te toman la, la, la temperatura, que no debe ser una, una razón, porque la mayoría de gente no anda con fiebre y andan contagiados, una, una gran cantidad de gente anda contagiado y sin fiebre, entonces eso no tiene validez, lo importante sería... Que, que te obliguen siempre a usar la mascarilla bien puesta, ¿verdad? Y además que te muevan alcohol, porque si te ponen alcohol difícilmente tú vas a contaminar los, los productos que están en el supermercado. De manera que yo creo que sí puede haber un equilibrio entre una cosa y la otra, exceptuando los colmadones y las discotecas. ¿Por qué? Porque en los colmadones y en la discoteca, por más que tú quieras, la gente se, se junta a beber romo. Y la gente bebiendo romo y cerveza, una vez que están prendidos en buen dominicano, que están borrachos, ¿qué le va a importar abrazarse, no, eh, besarse? No, no, no es ¿verdad? eso. Lo y que pasa mascarilla. es la, que el borracho pasa por varias etapas. Sí, ¿verdad? Ya la, en, la, en, en la. La, en la, en la, la, la final. etapa de la alegría, la etapa del compadrazgo, sí. la etapa del hermanazgo, O sea, tú pasas tú a ser. De estar alegre, tú pasas a ser, a ser mi amigo, ¿verdad? Y, y pasa luego a ser mi hermano después viene una etapa que es la Sofía la organización de la mesera oh. ¿Cómo así? <risa> es filósofo el hombre. Sí. Ya lo madre. La, etapa, la, la, lo la etapa de la Sofía, la organización de la mesera significa que cualquier tierrita te parece una Sofía Oye, yo, espero que, que, yo espero que doña Lucelene Plata no esté escuchando, no estoy viendo programa. Pero lo importante sí es entender, porque tenemos que ser justos, tenemos que entender al gobierno. El gobierno está obligado a, a, a una gran parte de la economía a mantenerla abierta. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer? es exigirle al comercio, a las industrias, obligarlo verdad a que tengan medidas de, de, de distanciamiento social y precaución, el uso del alcohol, de manitas limpias, de lo que sea, para proteger y que no se propague más. Por ejemplo, ese, ese teteo institucional que ustedes vieron ahí, no se puede permitir no se puede permitir bueno, un grupo de gente juntos. ¿sí? Uno o dos, ¿verdad? Sí, sí. La idea es que, aunque esté abierta la economía, esté abierto todos los negocios, menos uh -huh. los, los colmadones de verdad de, de, de y eso, no porque no, no hay forma, eh, es obligar a la gente a que mantenga medidas de este distanciamiento social. Tenemos una llamada. Adelante, buenos días. Buenos días. Sí, Yo quiero poner una hacer una denuncia. ¿Quién nos habla? yo quiero a ver a ver Romero Acosta de Senoví. Ah ok gracias Abel adelante. Si, si es que la calle que están haciendo de, de control San Francisco, nada más le van a dejar el lado derecho cuando uno viene porque por ahí pues mira a ver, eh, por pues donde está la cabaña por ahí hay una un, unos hoyos por ahí que no lo han arreglado y en la entrada de la boca de Colón por igual y otra cosa, yo escuché ayer al ministro de, de, de obra ustedes, pública de obra pública en Ale y decía que iban a faltar todas las calles pero yo quiero que tengan en cuenta que la gente de Cenoví también pagamos nuestros impuestos y la calle que va desde la bomba de cenoví hasta la cruz de Cenoví no sirve, Bien. está llena de hoyo y de vaivenes porque después del cementerio del canal eso está intransitable. Así que encarte en el asunto, porque nosotros no solo no, estamos no. Muchas en San Francisco Macorís. Muchas gracias. Mira, lo que pasa es que hay que esperar porque el proyecto se está desarrollando. Con relación a eso que tú dices, ese tramo que tú mencionas, yo me imagino, yo no soy ingeniero, pero me imagino lo deteriorado que está implica una eh, un trabajo mucho más profundo, porque hay una parte que está rota de la carretera. Queda así. Lo que quiere decir Toda. que es muy probable no, que por eso no hayan eso es. trabajado esa parte. Pero sí están trabajando no. de manera completa la carretera. Contro a San Francisco va a ser faltada completa. Exactamente. Uh -huh. Y miren, eh, a propósito de, de la llamada, fíjense ustedes eh, a veces cómo la información pudiera no llegar de manera correcta o quizás malinterpretarse con eso que dice el amigo de que el ministro dijo, yo no lo escuché. ...de que supuestamente el ministro dijera... ...que todas las calles se van a asfaltar... No, ...eso no. miren... No, no. ...y hay que entender... ...ahí sí hay que entender al gobierno... ...tenemos sí, que ser sí, justos... Sí. En, ese, ...en ese aspecto... Uh -huh. ...no hay forma... ...con lo no. que viene en este país... ...que yo más adelante voy a hablar de eso... ...con lo que viene en este país... Hay que priorizar las obras. Bien, sí. vamos a una llamada a lo que, que tenemos. Adelante, buenos días. Buenos días, buenos días, mi querido equipo. Era tu a tu amigo Fulvio A que dio no, no, la cara no me me plano, Que no ¿Sí? te ha hecho la Fulvio. carretera de Laguna. <ríe> Así es que ya lo sabe, sí. para su casa voy, si no, si no da la cara para Laguna. Y cuando mencionan el firme. Que no vayan a ser firmes, que derecho para la laguna también. Usted, Así que sa usted sabe que el ministro habló de la laguna de Costa. Porque de yo habló de Costa. De Colde. Sí, sí, sí, Bueno. Gracias. Bien, bien, cómo no. Vamos a continuar, mis amigos, bueno. con más contenido. ¿Verdad? No, Carol, hace, hace la función. ¿Eh? Vamos a continuar, señores. Con... <risa> Con más contenido no del programa de mañana. <risa> Vamos a ver la Ella pregunta no del día. ¿Está usted de acuerdo con la flexibilización del horario de toque de queda, Ay, doctor? No, doctor? No, el doctor no.